En la búsqueda de buenas cosas, encontramos una estrella que brilla con luz propia. Que nos guía. Que ilumina los esfuerzos para desarrollar nuevos horizontes. Que la luz nos ilumine de buenos deseos y alumbre nuestros corazones. Yo tomo la estrella y juntos brillamos más. Hugo Presidente. Feliz Navidad y un próspero 2019.